Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de House of the Dragon La serie precuela y spin-off de Game of Thrones, esta maravillosa serie que tuvimos hace algunos años que no terminó de la manera en la que nos hubiera gustado que termine, pero bueno, ya pasó y llegó esta serie, como les comento, Precuela, que explora a la familia Targaryen, una de las casas y familias más importantes del universo de Game of Thrones, de este universo que tanto nos gusta. Y como mencioné, que es un spin-off, voy a hablar con una invitada que justamente trabaja en Spin-Off, en Spin-Off TV. Meli, ¿cómo estás? Hola, Seba, ¿cómo estás? Muchas gracias bien, por la invitación, bien. un placer. Por favor, gracias a vos por, por sumarte. Eh, en específico, después de tantos intentos fallidos, <risa> eh, eh, cosas que pasan. Me pasa siempre, Vale, no, no, no te sientas mal. Es, es no. complicado coordinar para grabar, así que valoro mucho cuando, cuando no, no, no se van y, y, y siguen ahí esperando para, para poder grabar, así que muchísimas gracias por, por tomarte el tiempo para estar acá. No, por favor, es un placer para mí que, que me hayas invitado para hablar de algo aparte que lo hablamos afuera de micrófono. No voy a ser muy objetiva, no, igual, obviamente lo vamos a analizar, vamos a charlar, la vamos a pasar bien, pero estás hablando con una mega hiper fanática, así que bueno, esperemos que, que salga lindo y que a la gente le guste del otro lado. Ojalá, ojalá. Es lo importante, es lo importante. Y si no les gusta, eh, bueno, que se jodan. Lo importante, no estoy vendiendo bien el podcast, pero bueno, no, no importa. ¿Qué opiniones tenés sobre House of the Dragon? No estaba planeado hablar de esto, pero bueno, lo mencioné en la intro y es como un tema que quedó ahí flotando para fanáticos de Game of Thrones, así que te pregunto eso antes, ¿qué, qué onda con el final de Game of Thrones? Porque mucha gente lo, lo odió, no fue mi caso, no me gustó tanto, pero no lo odié. ¿y a vos qué te pareció? No, yo estoy con vos, yo no odié el final de Game of Thrones, no fue lo que yo esperaba, no estuvo a la altura de las expectativas, la última temporada en general, sí. si bien hay, hay capítulos que, que vamos a recordar por escenas icónicas, por momentos sí. icónicos Por eh, la poca eh, luz el, que había por La poca luz que había y como todos estábamos chinos viendo a ver qué era ¿Qué, qué pasó qué ahí? Que estaba... ¿Mataron a alguien? ¿Qué ¿Qué pasó? Mira, si después tenemos tiempo te puedo contar una anécdota de la última temporada en la que en la que la pasé muy mal, pero bueno. Ahora, bueno. ahora, ahora, tirala, ¿Ahora? tirala. Bueno, sí, sí, sí, bueno, para empezar con todo. Eh, eh. Dale, arrancamos con todo. Resulta que, eh, a ver, nos situamos en el episodio este precisamente en el que no se veía absolutamente nada, el de la batalla, ¿verdad? En Winterfell. Sí. Eh, me tocó viajar por trabajo y obviamente yo todos los domingos, 10 de la noche, prendida ahí HBO para ver los episodios, Iba a llegar a la una de la mañana a mi casa, eh, con lo cual me, estaba, me iba a perder el episodio, y estaba en Córdoba. Entonces tenía dos horas de vuelo, y todavía estaba en el hotel... Y había gente en la habitación al lado mío viendo el episodio de Game of Thrones. Yo no sabía qué hacer, no sabía si salir corriendo, si taparme los oídos, si, o sea, si gritar, si llorar. Era, era una tensión total. No entré a redes sociales por cinco horas hasta que llegué a mi casa. No sé, todos los malabares que hice para que no me spoilearan nada, nada de nada, lo logré, pero la pasé mal. La pasé mal, porque dije, no me puedo estar perdiendo este episodio, que me spoileé en algo, casi me muero. Pero bueno, anécdota. Anécdota que quedó ahí, después lo vi tranquila. Eh, no, es el <risa> tema de las redes sociales. Con... Terrible. Ahora que mencionas esto, Game of Thrones tuvo dos grandes eh, cosas eh, en cuanto a, a la emisión de sus episodios. Una, justamente, el hecho de eh, tener semana a semana un episodio que Netflix un poco había roto eso del de ritual semana tras semana, con las series, que eso siempre se hizo así. Después Netflix dijo, bueno, eh, toda la temporada de una, y se comen los 8, 10, lo que sea, la cantidad de episodios de la serie que metamos, y listo. Entonces Netflix como que marcó un parámetro de, listo, las series se ven así, se maratonean en un día. Entonces era como que, sumado a, si sí, la serie era muy importante, entrabas a las redes, era sí o sí tener que ver esa serie en un día. Game of Thrones todavía en su momento mantenía eso de, bueno, semana tras semana por suerte, series como las de Disney+, Plus las que son de Marvel o de Star Wars, mantuvieron eso también, respetaron lo de semana tras semana, que la verdad yo lo agradezco porque me parece mucho mejor eh, que presenten una serie así y no eh, todo de una. Eh, y lo otro, bueno, las redes. A Game of Thrones le pasó bastante esto de que se filtrara directamente el episodio antes de, de que se estrenara, sí. que horrible. era algo horrible, espantoso, horrible. porque ¿Cómo eh, puede ser no, además no te podías esconder, o sea, no, no, no. incluso saliendo era como, de alguna forma te llegaba, no sé, venía tu abuela y te decía, che, sabes qué? Pero abuela, me sí. bueno, entendés, te llegaba de alguna manera. Sí. Porque Game of Thrones aparte fue tan masivo, tan masivo, que sí, eh, sí. incluso si no la seguías, en mi caso yo Game of Thrones la agarré desde la tercera temporada. Eh, me vi las dos primeras y dije, fa, o sea, ¿qué, has, qué, ¿qué estaba haciendo en mi vida que no estaba viendo esto? Y bueno, y a partir de ahí enganché, pero eh, a partir de, de, de esa temporada de cuando explota Game of Thrones, es como que no había persona que no viera la serie. Era, mm. Llegabas al, al laburo y era lo primero, che, viste el episodio, viste el episodio, eh, o sea, el fenómeno fue tan enorme que era muy difícil, ¿no?, spoilearte algo y yo amo también, coincido con vos, ahí me encanta el formato de ver eh, un, un episodio por semana. Obviamente entiendo que hay formatos, que o sea, hay, hay series que no da para que sean episodios claro, de una vez por semana, claro. pero las que realmente valen la pena, está buenísimo, está genial, sí, porque, porque aparte es que como que procesás cada episodio también, ¿no? Claro, claro, procesas y te mantiene con una expectativa y una manija. Que a veces no, no, no es lindo, pero está bueno, ¿Siempre? qué sé yo, está está bueno, eh, está, es la verdad bien. que está bueno. Y más eh, con una serie así que están las teorías y ahora qué va a pasar y o cuántos se van a morir. Me acuerdo cuando empezaba cada temporada que era como eh, el, bueno, el necropro de a ver a quiénes mueren. Eh, yo la agarré bastante tarde en Game of Thrones. Creo que me subí en la ¿cuántas temporadas fueron? ¿Siete u ocho? Terminan siendo ocho. Ocho. Esa <risa> última temporada mentirosa. Sí. Que nunca voy a entender porque hicieron menos episodios. O sea, nunca lo voy a entender. Porque me se entiendo. podrían haber estirado un poquito más y terminarla mejor, qué sé yo. Pero bueno, eh, vamos a tapar eso, tapar el pasado. <risa> eh, pero sí, yo me creo que me subí en la sexta temporada. Bueno, creo que claro, en bien, la, en la sexta, la sexta fue la primera que vi en vivo, digamos. Semana claro. tras semana. O sea. Allá, me, me comí todas las temporadas anteriores, obviamente, y a partir de la sexta empecé a ver, digamos eh, llegué para, <ríe> llegué para lo, lo peorcito. Pero bueno, eh, se disfrutó, bueno, se igual, igual, se disfrutó lo, igual. Se disfrutó igual. Ver, ver todo lo anterior, espectacular. Obvio, excelente, sí, sí. Excelente. Obvio. Y después de ahí ya me subí, me subí a los libros también. Fue como un delirio. A partir de ahí ya fue delirio absoluto. Ya ahí los libros yo no. Yo soy. Yo soy más del consumo visual. Ya leer ah, se, se me complica. Bueno, y nos podemos complementar porque cuando ahora hablemos de House of the Dragon podemos tocar un poquito también lo que fue el libro, así que, bien, bien. ¿Lo leíste? ¿Lo leíste de todo? Así es. Muy bien. bien. <risa> Sabes cosas que... ¡Ojo! Que no se te escape no, nada porque no, no. tengo entendido que... O sea, creo que van a ser cinco temporadas de House of the Dragon ¿Sí? y está todo ahí, está todo en el libro. Está así todo. Que... Está todo, bueno. no se me va a escapar nada, no hay problema, Ojito. no te preocupes. <risa> eh, y bueno, ahora sí, a la pregunta original. ¿Qué, eh? ¿qué te pareció House of the Dragon? Me encanta. <risa> me encanta. Me encanta House of the Dragon y linkeándolo con, con Game of Thrones y ese final que nos había dejado con, con sabor amargo. Yo, si bien al final no me, no me gustó, no estuvo a la altura de mis expectativas, Game of Thrones va a ser y será siempre mi serie preferida a pesar de ese final. Eh, con lo cual yo no había quedado, o sea, había quedado un poco con el corazón roto, pero no, no, no diciendo, no veo nada más de esta franquicia, porque hay gente, viste, como que, nada, dijo, nunca más veo nada de esto. Eh, entonces tenía todo un desafío, ¿no? House of the Dragon, poder atraer a esa gente que había quedado muy decepcionada. Eh, y aparte con una historia que, como bien decías vos, precuela, entonces hay una historia interesante para contar, Daenerys fue... Uno de los personajes más importantes de Game of Thrones, clave principal, y conocer la historia de su familia, sabiendo desde hace tantos años una, una dinastía eh, impresionante en, en Westeros, ya era como que decías, che, bueno, para esto esto tiene que estar bueno. Aparte, House of the Dragon, vamos a ver miles de dragones, bueno, exageradísima, ¿no? Pero vamos a ver muchísimos dragones cómo no ponerle un poquito de fe a esta, a esta serie, ¿no? Así que yo la expectativa la tenía súper, súper arriba. Y yo creo que a los que no tanto, me parece que los pudo haber llegado a comprar bastante. Sí, yo, yo tenía un poquito de miedo eh, por cómo había terminado House of the Dragon, eh, Game of Thrones. Sentía que House of the Dragon era un desafío eh, interesante en esto de levantar eh, este universo. Porque... También tenía en cuenta que era otra cosa. O sea, sí, estábamos dentro del mismo universo, iban a, a contar otra historia, pero eh, es como un poco y un poco. Íbamos a ir para el otro lado, pero estábamos dentro del mismo universo. Entonces claro. tenía mucha expectativa por, por ver lo que, lo que iba a pasar. Y por suerte ya en los primeros episodios es como que me compraron. O sea, yo estaba viendo muchas cosas que que ya se vieron en Game of Thrones, eh, como lo salvaje de, de, de las muertes y, y de todo eso que yo pensé que, no sé, por, por alguna razón pensé que no lo íbamos a ver y ya eh, en varias escenas era como listo, ya está, o sea, entramos. Sí, eh, el primero es tremendo ya. Sí, sí, sí. Ya el primero de por sí, es, me parece que es de los mejores primeros episodios de una serie que, que he visto sumando sí, sí. y mostrando sumando muchas series. Me parece que es un... Para mí es un episodio sin fisuras en la presentación de personajes, en, en, en situarte dónde está cada uno, qué papel, qué rol va, va a cumplir cada uno, personalidades, y ese montaje impresionante de, de, de las dos batallas que se viven, ¿no? En ese, eh, en ese episodio, entre un torneo y una mujer que tiene que dar a luz. Es sí. excelente. A, a mí esa escena me impactó de una forma que... ¿no? te puedo explicar, no podía creer lo que estaba viendo, porque esa es una diferencia con el libro, por ejemplo, eh, y no me lo esperaba, y fue crudísima, increíble. Ahí, bueno, supongo que vos sos bastante lectora, no sé si solamente digamos <risa> Thrones o, o de Harry Potter, o de otras cosas. También, eh, también, sí. Evidentemente sos lectora. Ahí, cuando pasan estas cosas, de que hay cambios, eh, vos los tomás bien... ¿O depende el cambio? Porque hay cambios que son muy drásticos respecto al a material de origen y otros que son como más, bueno, era rubia y le hicimos castaña, qué sé yo, por decir algo. claro. claro. Eh, ¿Vos cómo tomás esos cambios? No, mira, la verdad que a mí hubo muy pocas cosas que... Eh que después venía, sé que viene la pregunta de qué es lo que, es lo que menos eh, me gustó, pero yo creo que los cambios que se hicieron eh, con el material en general están bien, porque, ¿qué pasa con, con Fuego y Sangre? Fuego y Sangre es, es la novela de George R. R. Martin, en la, en, la que está, en la que está basada esta serie. El tema con Fuego y Sangre es que es un libro que no está contado de la misma manera que los libros de Game of Thrones. Entonces vos no tenés el punto de vista de los personajes. Es un libro de historia. Es como agarrar uh -huh. un libro de historia, básicamente, de un maester, en este caso, que recopila los distintos relatos que hay a través de la historia y de lo que se cuenta que pasó. Entonces sí. vos con ese material, si lo llevas el, a, a una serie y te da el punto de vista de los protagonistas, es espectacular porque se complementan perfectamente y obviamente va a haber cambios porque, como bien sabemos, en la historia pasan o cosas que no se dicen o hay cosas que están tergiversadas, entonces eh, hay que tomar, para los que leímos el libro, tomamos la serie como lo que verdaderamente pasó, porque Fuego y Sangre es un libro de historia, entonces los cambios que hay están muy bien, están muy bien porque te complementan muchísimo el libro. Y hay solo un par de cositas raras, pero uno de los cambios más significativos y que es clave para la serie es que Alicent y Renira sean amigas de, de la adolescencia, cuando en el libro la diferencia de edad es más grande. Entonces, eso fue un cambio clave para desarrollo de personajes, desarrollo de la serie y que me pareció muy bien. Bueno, sí, eh, no lo sabía eso, pero ahora que lo comentás, yo creo que para la serie es importantísimo, porque genera un vínculo que después, con todo lo que pasa, se siente mucho más. Eh, sí. Toda esa tensión y todo lo que lo que sucede entre, entre ambas. Eh, de hecho, sin no ir más lejos, no me quiero adelantar tanto y no quiero meterme en spoilers <risa> todavía, pero eh, los últimos dos episodios directamente están dedicados uno a cada una, claro. hasta en el nombre. Hasta en el título. Sí. Eh, eso, esos cambios están buenos. Eh, igual yo, digamos, me informo por gente como vos que ha leído y, y lo comenta, o por youtubers que después explican: bueno, esto en los libros, tal y tal, o esto en los cómics, tal y tal. Si no, claro. yo sería full pantalla. O sea, <ríe> ahí es donde Ay, me tienen bien. que convencer. ¿No? Y está súper bien, obvio, está súper bien, porque siempre algo no surge de, o oh, no, no. pero todo lo que surge de un, de un material original va a tener sus cambios, eh, y yo creo que el, el grupo que se armó eh, detrás de House of the Dragon, con Josh R. R. Martin muy metido, junto con Ryan Condal, eh, que la verdad que hizo un trabajo impresionante con la adaptación de un libro tan enorme, porque fue Sangre empieza digamos, desde ahí con El Conquistador, y recién es el primer libro de la dinastía Targaryen, o sea, es un montón, pero que hayan elegido La Danza de los Dragones para hacer una serie no podría ser más acertado, y que esté George Martin bien metido ahí ya da también otra seguridad, eh, y creo que el guión también es súper mega destacable de la serie, porque no es fácil adaptar semejante historia, y está, y está increíble, y está increíble y ya te digo, los cambios la verdad que después los, los podemos ir charlando o con, con los episodios que más nos gustaron y todo, pero principalmente ese estuvo, estuvo muy bien y también cuando, cuando pensamos en Fuego y Sangre, eh, los que lo leímos entendemos también por ejemplo los saltos temporales, que fueron un poco controversiales con algunas personas en cuanto a que Capaz que se perdían un poco, y es súper entendible. Pero realmente los saltos están súper, súper justificados. Cuando hay un salto es porque no había demasiado para contar en el medio realmente. Entonces, también creo que fue una buena decisión. Sí, sobre eso te iba a preguntar algo. Eh, pero tengo miedo de olvidarme. Bueno, eh, <risa> nos vamos a meter con spoilers, no, no, no, no. porque si te pregunto, creo que bueno, podrías ser spoiler. Así que... Metámonos, metámonos. Eh, la advertencia para la gente que está escuchando esto, ¿Sí? como les menciono siempre, si vieron la serie se pueden quedar, obviamente no se van a spoiler nada, si no vieron la serie, desde acá recomendadísima, vayan a verla porque es una gran serie, incluso yo diría no sé si me acompañas en esto no es necesario que vean Game of Thrones al menos yo tengo esa, ese punto de vista estaría no bueno no es que necesario. la vean sí. pero tampoco es que es necesario que se coman todas las temporadas de Game of Thrones para ver House of the Dragon no, sé no totalmente, totalmente. Si si quieren recién entrar en este mundo de, de lo que sería Canción de Hielo y Fuego, eh, pueden hacer House of the Dragon primero, Game of Thrones después, no hay problema. Lo que sí, bueno, van a tener que esperar que termine House of Dragon para claro. ver Game of Thrones. Pero las pueden ver en paralelo también. Las pueden ver en paralelo, sí. porque el recorrido de Daenerys, si lo ves junto con House of the Dragon, no hay nada que te pueda... Lo que sí hay que tener mucho cuidado porque en Game of Thrones se revelan muchas cosas. De la danza de los dragones. Es verdad. De hecho, sí. estuvieron dando vueltas varios videos de varias escenas. Hay una de Joffrey, por ejemplo, sí, que sí. habla de todo esto. Entonces, pero, sí, bueno, yo me comí... Es un spoiler. A... Directamente <risa> a lo que viene. sí sí pero O sea, te dice cómo termina, básicamente. Es, sí. es terrible. Así que, mejor que si no viste Game of de última, métete, métete con José de Dragon, que te va a regustar Y si no vieron la serie y quieren quedarse porque no les molestan los spoilers o simplemente quieren quedarse, bueno... Esto sigue bajo su propia decisión Lo que te iba a, a comentar Ahora que ya entramos en zona de spoilers Y antes de hacerte la pregunta que te iba a hacer eh, La serie empieza mostrándonos una frase Que eh, nos ubica en que todo esto pasa eh, 172 años antes del nacimiento de Daenerys ¿Es Exactamente, así? es así bueno, Y tuvimos varios saltos temporales, como bien mencionaste y yo escuché por ahí que, eh, o leí, no, no me acuerdo en qué medio, que la serie en estas cinco temporadas iba a avanzar bastante. O sea, como que estos no iban a ser los únicos saltos que vamos a tener, pero no sé hasta qué punto van a avanzar los saltos, porque, eh, o sea, me ilusioné, bueno, no sé por qué ilusionarme, pero como que me puse a pensar, si van a saltar tanto y van a ser cinco temporadas, por ahí en la última, por eso acá eh, también apelo a tu conocimiento en los libros, ¡Ojo con los spoilers! ¡Ojo, Meli! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eh, que Si vamos a llegar, no te digo a ver el nacimiento de Daenerys en la última temporada, pero a rozar un poco ya lo que va a ser esa época, porque también está el momento de eh, la rebelión de Baratheon, en donde sí. eh, derrocan al rey, que ahora no me acuerdo, al rey loco era, ¿no? Sí, a, a Ennis, sí. Que lo a mata eh, Jamie, Jamie Lannister. Sí, y ahí okay. empieza eh, Game of Thrones, básicamente. O sea, no empieza ahí, pero más o menos. Eh, ¿Llegaremos hasta...? O sea, es rara esta pregunta porque vos sabés, <risa> o sea, vos sabés cómo termina el libro, pero bueno. Eh, eh, no, igual, eh, no, no hay chance. Ok, ahí está, gracias. No hay chance, no hay chance. ¿Por qué? Te explico por qué. Porque... Para que te des una idea, eh, si, nos, si nos situamos en la Danza de los Dragones, la Danza de los Dragones comienza en el 129, después de la Conquista. ¿Viste que está esto como muy similar mm. a la historia real? ¿No antes de Cristo, después de Cristo. Bueno, antes de la Conquista de Aegon, después de la Conquista de Aegon. Eh, esto es en el 129, e imagínate que la rebelión de, de, de los Varathian es en el 282. No hay, no hay, no hay ningún, tipo, ningún tipo de chance, eh, lo único que, que vamos a ver a partir de todos, ya de hecho no va a haber muchos más saltos temporales, porque La Danza de los Dragones ya está, ya, ya empezó. Uh -huh. Esta primera temporada sirvió como un gran prólogo a La Danza de los Dragones, claro. para poder entender qué papel va a jugar cada uno, por qué es que se da, cuáles son los distintos hechos ¿no? que, que, que llevan a que haya una guerra civil en, entre la, en una misma familia eh, gobernante, digamos. Eh, entonces, todo, digamos, lo que va a ser House of the Dragon es en 30 años, eh, no mucho más. Así que hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí va a ser. Oh, ok, ok. Me, me la bajaste porque esperaba eso, pero bueno, está bien. Yo pregunté, así que yo me metí ahí. Es perfecto, eh, está bien, eh. está bien Es mucho, mucho tiempo para que llegue. Sí, David. es muchísimo, es muchísimo. Bueno supongo que quieren aprovechar y hacer otros contenidos, ¿no? Otras Pero, series. Eso, te, te estaba por decir eso, digo, sí, mira, sí. la verdad que tienen tanto para contar que si quisieran contar La rebelión acá la recibimos con los brazos abiertos, no tenemos problema, ¿eh? Obvio, obvio. Además, ahí sí te estás acercando más a, a los personajes de, claro. de Game of Thrones, versiones más jóvenes, por ahí. Entonces, eh, bueno, es interesante. Súper, eh, Ahora sí, la pregunta. A ver. ¿Qué fue...? Ahora, ahora, ahora te puedes meter con spoilers. Ojo con los spoilers de los libros. Ojo. tranquila. ¿Qué fue lo que más te gustó de la serie y qué fue lo que menos te gustó de House of the Dragon? Bien, lo que más me gustó de la serie es el contrapunto entre Alicent y, y Rhaenyra. Me encanta cómo ellas dos llevan la serie de una forma en la que Muchas veces te rompe el corazón en, mu en muchos momentos pensar en que ellas dos son parte de un engranaje enorme que se mueve alrededor de ellas y que todo podría haber salido muy bien con esto. Parece una, una estupidez, pero con una charla entre ellas dos. Sí. Con, con, un, con un encuentro, con un entendimiento entre ellas dos, con cero intermediarios y cero, cero ratitas que aparecen mucho en los episodios dando vueltas por la fortaleza roja, todo hubiera sido, todo hubiera sido diferente, pero... La, la, lucha, la lucha de poder es eh, que, que ya hemos visto en Game of Thrones, acá está exacerbada por relaciones personales muy fuertes y rencores muy fuertes. Entonces me encantó cómo la serie llevó esa relación entre ellas dos y todo lo que giraba a su alrededor y cómo ah, medio que el, el, el destino termina siendo el que, el que empuje a todas, eh, a todas estas personas y esta familia a a terminar enfrentándose, eh, así que yo creo que ellas dos son el punto, el punto más fuerte el punto más fuerte de la serie, aunque Viserys a mí me, me voló la cabeza, me pareció espectacular. Sí, sí ahí consiguió. Eh, me encantó. Sí, son eh, dos personajazos. Casi todos son muy buenos personajes, eh, de hecho cuando estaba armando el guión de, de este episodio, que, que después te lo mandé, eh, y puse lo de los personajes Y nuestro personaje favorito Yo ya sé cuál es mi personaje favorito O sea, eso no va a cambiar Pero hey. creo que están todos ahí eh, como, como en una gran bolsa Viste que cuando ves una sí. serie o una película Más o menos decís Bueno, este personaje me pareció un boludo Este no me gustó tanto Es como que hay diferencias Yo siento que en esta serie Están todos ahí arriba O sea, Ay, es arriba. como que no Destacan todos Bien. No hay uno que no destaque y no hay uno que sea mal personaje, eh, y eso creo que es una de las cosas que más me gustó de la serie eh, en ese aspecto, tiene personajes muy fuertes. No, es increíble, es increíble, es, es como que decís cómo puede haber tantos personajes tan fuertes todos juntos, es como, es es un montón, <risa> es un montón, pero aparte el nivel, el nivel actoral, y si bien con el salto temporal perdimos a nuestras protagonistas adolescentes que la rompieron, sus versiones adultas, la verdad que me, me hicieron por momento no, no extrañarlas, porque es realmente, me parece, de un nivel altísimo, y ni hablar de Matt ¿no? Que decir de Matt Smith. Ah, ah, um, ahora que lo mencionás me pasó lo mismo. Porque creo que fue justo en la mitad de la temporada que, que hicieron el salto, claro, que hicieron el cambio. 5 -5. Y cuando se fueron eh, las actrices, eh, las versiones jóvenes de, de Ranira y de Alicent, me quedé como, oh, Se fueron. Es como, <risa> las voy a extrañar. Sí. Y, y cuando llegaron Emma de y Olivia Cook fue como, ya está. O no, sea, por favor. y después, bueno, reforzaron todo, pero... Eh, era Qué como nivel. que con Millie Alcock y Emily Carey teníamos eh, dos personajes muy buenos que ya o sea, ya habían construido muy bien a esos personajes y era la primera versión de estos personajes. Ya después cuando llegan eh, Emma y Olivia es como que eh, el monio de, de este gran regalo que, que fue la serie en algún punto. No, totalmente, totalmente o sea, el, Millie y Emily dejaron la vara súper mega alta, pero eh, a mí, Emma Darcy, me, me encantó, sobre todo en los últimos episodios, pero la que primero me impactó a mí fue Olivia. Sí. Olivia Cook fue la que primero me impactó el cambio. Yo dije, wow, lo de esta mina me pareció, me pareció excelente. Ya, aparte, las, las vemos en un momento de tensión total, cuando, que, que es el, el, el nacimiento del bebé de, de, de Renira y ese momento en que la llama, que le tiene que llevar el bebé y ella camina, habiendo dado a luz recién. Eh, fue como, ah, bueno, ok, así, así arrancamos, así empezamos así arrancamos. Entonces, me, ella, Olivia me impactó muchísimo y creo que tuvo un desafío enorme porque, siempre licando con el libro, ¿no? Perdón, pero no, no eh, Alice y Antirranita en el libro están, eh, están descritas de una manera tan, tan diferente, porque la mirada, no sé si esto solamente lo leí o lo escuchaste, la, la mirada es muy masculina. La, de, la del libro. Entonces, no, claro, bueno, la lucha era por ego, la lucha era por a ver quién tenía más poder la lucha, y siempre era ellas confrontando, cuando ahora en la serie vemos realmente que en muchos momentos ella, ellas demuestran su cariño hacia la otra, eh, demuestran esa, los recuerdos de esa, de esa adolescencia, aunque pasaron tantas cosas en el medio que... Que bueno, obviamente termina rompiéndose todo, pero en los libros no hay ningún tipo de indicio de que ellas eh, mantuvieran un cariño o, o que hubieran un mínimo de esperanza de, de una reconciliación, podríamos decir. Es todo muy, son todas unas histéricas, así más o menos. Entonces, lo de la serie es buenísimo en ese sentido. Es buenísimo, porque le da una, le dio una complejidad a Alicent espectacular, increíble. Nos enfocamos en ellas dos, pero en general, eh, como mencionaba hace un rato, los personajes han sido espectaculares. La verdad que ahí hay que sacarse el sombrero porque lo, lo hicieron muy bien. ¿Y lo que menos te gustó? Lo que menos me gustó son eh, cosas que dejaron afuera. De A ver, son detalles igual, eh porque ya dije que soy muy poco objetiva y me encantó. Igual vos pensás que... bueno, sí... Eh... Ahora sí. me di marcha atrás con no. la pregunta, porque no, te, iba, te iba a preguntar, vos pensás que no van a agregar estas cosas que quedaron afuera en las próximas temporadas, y ahí pensé, no, pero eh, <risa> Meli debe estar hablando de cosas de los saltos temporales que claramente no metieron y ya no van a meter, ¿eso eh, sí? Sí, en realidad me refería a cosas como, o sea, esto igual es súper subjetivo, por supuesto, pero... Eh, hmm. Yo sé que son muchos, muchos, muchos personajes y encima todos los dragones se llaman iguales, porque vamos a ser sinceros, se llaman todos iguales. Eso eso y me sí, mató. Sí, sí. Eh, fue es, letal. Es, que es letal. Es una serie para, o sea, Fuego y Sangre o muchos libros de Game of Thrones traen un, eh, una línea, un árbol genealógico para seguir. O sea, y yo, yo tengo ese árbol genealógico y lo tengo que ver todo el tiempo, a veces como diciendo, bueno, para cómo el tío de la abuela porque se casan entre ellos, porque tienen familia entre ellos porque el primo con el tío, es un lío es un tramo es es hermoso bueno, entonces eso es, es un desafío para la serie también de hecho el gran conflicto nace por, por la confusión de los nombres no, sí, eh, en un punto eh, o sea es una es otro, es otro tipo de confusión pero es clave sí, ni otro nombre. Eh, nos ahorramos una guerra directamente ah. Eh, oh, increíble eh, O sea, a, a ese punto Increíble, bueno, ahora me hiciste acordar que a, a, Otra cosa que amé de la serie, creo que so, es, son los dos puntos más altos Alice en Rhaenyra, como ya te dije Y que hayan linkeado con Game of Thrones, con la profecía y con la daga mm. Es algo que no me esperaba Que me parece espectacular porque justifica en cierto sentido Muchas de las decisiones de Viserys, cosas que a veces uno quizás no entendía por qué hacía lo que hacía, y está, estando esta profecía de por medio, estando esta obligación de pasar semejante dato, digamos, de, de, de, de rey en rey, de heredero en heredero, no puedo creer lo, lo bien que estuvieron en, en, en hacer ese link con, con Game of Thrones. Los que vimos Game of Thrones fue como ese primer episodio, el final, y ver la daga, y todo, fue como, ¿cómo? ¿Qué? qué? ¿Qué o sea, esto, esto, ¿no? Sabía cuándo se perdió esto, ¿no? Porque Dani no sabe esto. Claro. Entonces, ahí también te vas a pensar, uy, mira ¿cuándo se perdió esta, esta profecía, no? ¿Cuándo fue que se cortó? Eh, así que lo de la profecía me parece espectacular también. Genial, genial. Eh, sí, sí, sí, sí. Eh, lo de los nombres... Me mató. <risas> me mató. Encima... En el... sí, es, no, no Además. En el último episodio también, eh, cuando se están preparando eh, para confrontar a, a los verdes, como, como les dicen en la serie, sí. que son los negros y los verdes, eh, eh, Demon empieza a nombrar muchos dragones. Muchos. O sea, dragones ah, sí. que incluso ni siquiera sí. habían aparecido, creo. Y era como, para, para, para, para, para. Para, para. para son las 10 de la noche, estoy tomando una cervecita. No, para. Y era como... Me no, <risa> no, me, no, me, no me tires toda esta data. ¿Qué, qué son estos nombres? Como, si no, apareció, es como mi, mi, mi cabeza explotó. Eh, <risa> así que me imagino la cantidad de dragones que deben faltar todavía. Vimos muchos igual. O sea, me esperaba menos. Eh, la verdad que vimos bastante. Estando sí, acostumbrados a lo que era sí, también que Game Game Thrones, que solamente teníamos tres. Por supuesto, ¿no? Y aparte, viste que acá en House of the Dragon es, eh, es, muy, es muy notorio, primero, el cambio que hubo en cuanto al diseño de producción, al, al trabajo que se hizo eh, con, con estos dragones, porque está, está esta, esta posibilidad de que puedas diferenciarlos más. Mm. Si bien más o menos a los de Dani los podías diferenciar, acá tienen colores, o sea, son, son, son colores muy marcados, fuertes y diseños muy diferentes para que uno por lo menos pueda entender, o sea, quién, quién es ¿Quién, quién, cuál es cuál, de quién es quién. Eso está muy bueno también, y eso es algo que pidió explícitamente Josh Martin, específicamente. Dijo que puedan diferenciar a los dragones. Eh, cada uno en el libro está bien, bien descrito con su color, con su característica, así que respetemos eso, y, y creo que lo lograron. Lo lograron porque es difícil. Entre los nombres y los dragones es un, es un lío interesante. Sí, eh, y tengo entendido acá... Le consulto a la que leyó el libro. Hay un dragón plateado, blanco, algo así, ¿no? De un color de ese eh, estilo. Sí, sí. O celeste, sí, no, vi sé, vi no. Como, como de ese color, que en la serie no lo vimos, pero lo vi menciona vi. Demon Vamos. en un momento. Sí, exactamente. No me acuerdo no, olvídate, pero... Sí, lo mencionan porque eh, hasta el momento hay, hay muchos... Hijos que todavía no hemos visto los dragones. No tienen a, a su dragón, y todos deberían tener uno. Muchos no tienen, muchos lo tienen ya para este momento, pero la serie decidió todavía no incorporarlos, entonces hay un montón, un montón dando vueltas. Eh, hay algunos que son muy chiquitos, como de los hijos más chiquitos mm. de Ranira. Entonces, no, va a haber, no, por, por algo se le llama Danza de Dragones, es un... Es un lío hermoso, espectacular. Eh, ¿hay, hay, ¿Hay alguno que tengas que te haya gustado más, de, de todos estos dragones, que te haya impactado más? Eh, no me acuerdo el nombre, igual en la descripción que voy a hacer vos lo vas a, a mencionar muy bien. Sí, se te, se te. Eh, Pero el que termina eh, consiguiendo Aemond, el gigante. ¿Rhaegar Ah, sí, Veigar. Veigar, ahí sí, eh, Que es una mole. Sí, bueno, Veigar es ahora la más vieja, digamos, claro. eh, es, es una edad, o sea, Valerion, que es al que nombran todo el tiempo, y es el cráneo, es enorme que vemos, que es, es el que trajo, digamos, a Egon y a sus hermanas desde, desde Valiria, es el único que estuvo en Valiria, Valerion, eh, Veigar es la segunda más grande, o sea, ya tiene noventa y pico de años, eh, eh, hembra es la verde, la enorme, y por tamaño es... Es impresionante, de hecho ya hemos visto como de un bocado lo que hace. Eh, y bueno, imagínate que su, su primera jinete fue Visenia, que es una de las hermanas de Aegon, el Conquistador. O sea, lo de Veigar ha pasado por guerras, es, es viejísima, y me, me pareció hermoso el diseño de cómo está media, ¿viste? Está media fofa, está como, claro, está como, como viejita que y los años como agra también. Está empezando, ¿no? sí, sí. ahí no, viene este pibe, ahora tengo que volver a... <ríe> qué hincha pelota te pide que, ah, que se vaya a hacer déjame, el macho a otro lado. Que se viene a poner acá. No ah, eh, me jubilé, ya no me más. Ya está, no jodas. Eh, pero eso está bueno porque también el dragón que tiene Daemon, que es como medio serpiente, eh, Caraxes, ¿no? Sí, ahí está. Igual ahí me googleé los nombres. Ay, eh, ah, bien, también bien. tiene como una forma, o sea, no son las típicas formas de dragones. Que conocemos de toda no, la vida, ¿viste? o sea, como que van cambiando, eh, eso está buenísimo, porque también le da como ¿Sí? otra caracterización, tenemos un montón de dragones, y por más colores que les metas, si van a ser todos iguales, es como que es un poco aburrido, entonces está bueno que también que hagan eso. Sí, es que, mira, Cara Caraxes, o sea, a ver, el, el dragón de Daemon no podía ser de otra manera, ¿no? Tenía no. que ser especial, tenía que ser como diferente. Es como el dueño. Eh... Es como el dueño, totalmente, pero no, son, son muy facheros, decime, son, son muy facheros. Sí, sí. Eh, Cyrax, Cyrax, que es la de Rainira, sí. y, y Meleis, la de Raenis, pueden ser más facheras, amo, amo, es, es, es espectacular el diseño, es excelente. Eh, de hecho, Meleis me sorprendió más que Cyrax todavía, me pareció hermosa. Hermosa. Eh, así que creo que hicieron un, un gran trabajo ahí también. Pero nos fuimos, no, nos fuimos tanto, Seba, que nunca te respondí lo que no me gustó, porque me, me eh, No, te había dicho que había cosas que habían dejado afuera que son como muy sutiles, pero yo me quedé con ganas de ver un poco más a la familia Velaryon en acción. Me hubiera gustado y ver un poco, un poco más cortos. de, de Corlys. Mm. Sí, porque viste que en, en el capítulo en el que de repente nos enteramos que lo hirieron, Sí. A punto de morir, que, capaz. Quedó en la no nada, sabemos. fue como, che, está, está mal. Y pasaron un par Pero... de episodios y es como, sí es vivo, ¿qué pasó? <risa> Me re hubiera gustado verlo, porque como ese capítulo en el que fuimos y vinimos entre los peldaños de piedra mm. y, el, y, y esa, esa, esa casa que se hizo buscando al ciervo, ¿te acordás? Sí. bueno eh, eso también fue una primera escena que vimos apenas los pedaños de piedra y ya no fuimos de nuevo a, a, a, al continente, a oesteros, digamos, podrían haber hecho lo mismo en este caso, ver cómo, no sé si cómo verían a golis a, a pero por lo menos verlo un poco más en acción, ¿no? Y, y ver este, este poder que tienen, que eso es la familia con la flota más grande, bueno, ver en acción eso, yo sé que lo vamos a ver sí. ahora porque van a ser parte de todo, pero me hubiera gustado ver eso. Me quedé con un poquito ahí de, de, de, de ganas de verlo más a Corlys en, eh, en lo suyo, digamos. Pero bueno, después al, algunas otras, eh, unas otras cosas que... Por eso me fui al tema de los nombres de los personajes, porque hay un personaje que quedó un poco colgado, que es el cuarto hijo de Alice con Viserys, que nunca se menciona, que existe, que George Martin dijo que no nos preocupemos, que sí, que existe, que está... Pero se aprovecharon un poco de que este personaje en el libro, eh, desde chico, lo mandan a, a la Ciudadela, lo mandan a Antigua, de donde son los Hightower. Sí, es verdad, sí. Entonces se aprovechan un poco de, ese, de esa situación para decir, bueno, ni lo mencionamos, pero yo creo que con una mención capaz de decir, no, bueno, porque ahí está están tal lado. Nada, son obviamente eh, detallecitos, pero si de repente después va a aparecer es como que va a quedar un poco como, ah, había otro hijo, entonces... Cositas, claro, medio pero entiendo que son muchos personajes, lo entiendo, lo entiendo, y creo que bastante bien se llevó. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Eh, a mí tam eh, tampoco me gustó eh, esto de, de los Velaryon, eh, porque además me parece una casa muy interesante. Sí, porque son tal. descendientes también de lo que era eh, Valiria, ¿no? ¿Sí? Eh, claro, con, claro. con los Targaryen, y de hecho entre ambas familias, entre ambas casas, es como que se quieren ir cruzando, de hecho en un momento creo que Rhaenyra dice, bueno, eh, mi pibe y mi otro pibe con tu pibe y tu piba se van a casar, es como, <risa> vamos a hacer esto sí. rápido, eh, es como que ellos para fortalecer eh, ese lazo y esa, esa sangre que, que tenían tan fuerte, entre familias es como que se iban eh, casando, de, de alguna manera se iban juntando, eh, las alianzas también claro, pero está bien, está bien, está bien. es como que quedaron un poco en claro. segundo plano muy muy todo targaryen y los valerianes como que quedaron ahí un poco colgados eh... sí es cierto es cierto si no hubiera sido por la reina espectacular la reina que no fue que me parece también un personajón que ranqueó tan tan tan alto raenist tan alto ranqueó eh... Ella con muchísimo protagonismo también. Eh, y tiene... Ella es la que... Te, ¿Viste que ella es la que bate la posta todo el tiempo? Es la que la tiene clarísima. Es como... Es eh, la que mira toda de una, así No se, da, no se anda con vueltas. Sí, sí, tiene una, unas vibras no sé. Moria Kazan. No sé por qué. Es como... Ya desde el porte, es como que tiene como esa esa mirada... Esa. Me gusta la configuración. ¿eh? Pero es que está como ahí, está, está como ahí arriba y no, no, lo, no lo presume mucho. De hecho... Ahora me acordé. Me están viniendo muchos flashes porque la terminás un montón. Eh, pero me, me acordé cuando eh, nombran a Rhaenyra en Dragonstone como la reina legítima, después de lo que había pasado, eh, ¿Sí? con el hijo ¿Sí? de Alicent y toda esta confusión. Todos se arrodillan, menos ella, en el fondo. Ah, sí, esta es, es como, así, este yo pensé, uh, oh, listo, la van a hacer cagar. Y Rhaenyra ¿no? la ve y como que se cruzan esas miradas y la chabona está pensando... No, no, mi yo no me voy a arrodillar nada. Eh, como, como que está ahí arriba, o sea, por ahí no lo demuestra tanto, pero está ahí arriba. Está súper arriba, está súper arriba. Si en ella, viste, está todo el tiempo diciéndole a Corley, vos, o sea, yo ya me olvidé de esto, de que me pasaron por, por arriba hace mucho tiempo. Yo ya superé esto, ya está. O sea, vos sos el que está ahí empecinado en que los velarios no desaparezcan y que la reina tenía que ser yo. Yo ya lo superé, pero al mismo tiempo ella con el poder se lleva súper bien. O sí. por lo menos va a ser una consejera espectacular. Por lo menos. Y aparte, Ginete de Dragón hizo, hizo pelota el, el, la, la, la Dragon Pit en la coronación de Aegon. Otro momento que no está en el libro. Eso no está en el libro y yo no lo podía creer lo que estaba viendo Dije. dije, gustó? Wow. A mí me encantó, el, o sea... Si me tengo que situar en, en, en la serie, mm. es un momentazo. Sí. Si tengo que compararlo con el libro, digo, eh, a ver, se, bo, se bol, voló la Dragon Pete y, y, y volaron no sé cuántas personas pudieron haber muerto ahí, y en el libro de historia no está, mmm, ¿qué pasó ahí? O sea, nadie, nadie pasó? Nadie no llegó, No llegó el diario. Nadie no llegó el diario, esto. ¿qué pasó? <risa> Ahí dije, uy, qué raro, pero fue tan bueno el momento que dije, bueno, está, está bien, me lo voy a bancar, no, no, <ríe> me fue, lo olvido, me lo olvido, me lo genial. olvido, no pasa nada. Eh, no, claro. además me pasó de, de leer a mucha gente que, que se enojó, no sé si medio en joda, pero sí. que se enojó por eh, lo más obvio, que no dijo Dracalis, porque decía ah, Dracalis y chao, nos íbamos a dormir todos. Pero claro, o sea, es lo que pasa en, en todas las series, en todas las películas, es ese momento en el que se podría simplificar todo y, y, y no se simplifica porque tiene que seguir y tiene que dar para más, o sea, básicamente eso, porque tranquilamente podría haber dicho Dracarys y listo, final de la serie. Sí, pero, pero bueno lo podría haber dicho, pero también eh, en ese capítulo hay una charla muy importante entre Alicent y ella, y hay un... Viste que en un momento Rhaenys dice: Ah, o sea, me sorprendiste, Alison. no te. Te tenías jugando el juego, ¿no? Jugando este famoso juego juego de tronos. Y hay como un respeto mutuo. Eh, si bien, a ver, le están usurpando a, a Rhaenyra, obviamente, pero también entre los Targaryen hay algo muy fuerte que, muy, que siempre se menciona, que es que, y en los libros sobre todo, que mmm, no, no puedes matar a alguien de tu propia sangre. O sea, cuando vos, cuando vos cruzas el límite de matar a alguien de tu propia sangre, es como, es muy, es muy grave. O sea, por lo menos entre, entre los Targaryen es como súper fuerte, súper grave. Sos como tildado de, de, de, de lo peor de lo peor. Entonces también eh, está, está en juego eso, que quieras o no siguen siendo todos de la misma sangre. Y eso es lo terrible también de lo que vamos a ver a futuro. Porque es una familia, o sea, quieras o no, son muchas personas, está bien, estamos de acuerdo, pero... Son todos de una dinastía, entonces es súper fuerte, súper fuerte. Yo, era, este, yo la banco muchísimo, la banco muchísimo. Sí, sí, sí. Es la decisión correcta. Sí, obvio, no, obvio. Además se no terminaba la serie, era como, tan mala onda Además. vas a hacer. <risa> deja, deja, deja, deja <risa> No a privar de ese capitulazo final, de ese ah, episodio final espectacular, no, no, Por favor. Dejá. No digas ahora no. Así que... No, no, no, no, no, y no tengo mucho más en contra, la verdad, para decir, no. porque, como te digo, yo, me cuando mencioné los, lo de los velarios, no iba a mencionar eso como algo en contra, iba a mencionar otra cosa, que es justamente algo que va de la mano. Esto de la, eh, ¿cómo se dice? Triarquía es el sí, lugar este donde estaba Don Cangrejo y todos sus secuaces. <risa> eh, me pareció como muy raro. Como que no sirvió para mucho, es como que ese conflicto uh -huh. estaba ahí, pero quedó ahí. Esperaba más. Sí, claro. Como que no, claro. no nada, quedó, quedó en eso. Y sería el único negativo que, que tengo para mencionar, porque después el resto me gustó prácticamente todo, pero eso fue como. Y bueno, <ríe> nos, nos regaló un momentazo claro. cuando llega Damon y sí. lo corta a la mitad. Toda Uf, esa pelea, sí. que se los banca, se los va con, con la espada los va realmente. matando todos, los que se les aparecen. Sí. Pero después es como que mucho más, ¿no? Claro, yo creo, yo como te digo, me hubiera gustado ver más a los Velaryon ahí, ahí en acción, y yo creo que todo lo de los pelanios de piedra, lo de krager y todo eso, sirvió se vio únicamente para el desarrollo del personaje de Damon nada más. Para entender cómo Damon usó, por así decirlo, esa esa batalla para, para hacerse también fuerte él, para demostrar su valía, para demostrar que no necesitaba ayuda de nadie, porque viste que esa estrategia él la empieza a llevar a cabo cuando le llega la carta de que Viserys le iba a mandar ayuda, y dijo, ¿cómo? ¿Eh? ¿Ayuda de quién? O sea, ya está, esto lo termino yo. Y, y ahí, bueno, se mandó con la estrategia de Leinor, pero sirvió más eh, por él, fue como un desafío personal. De, y, y que sirvió mucho en la serie para, para verlo a él, para ver su desarrollo, para ver su forma de pensar, su relación con el poder, con su influencia, con estar lejos de la corte, eh, con su relación con Miseris. Fue clave ese momento también. Entonces, fue todo, Daimon, Fue todo Daimon los pelanio piedra. Mucho más no, no, no, no iba a dar. Pero puede ser, yo creo que me hubiera gustado ver un poco más de poco más de, de, de batalla ahí pero bueno al ser un gran gran prólogo como decíamos esta primera temporada muchos momentos tuvieron que, que recordar mismo viste que salieron fotos de la, del casamiento de la boda entre Alice y en Viserys que que era una escena que habían hecho y no pudo y no y no salió hay mucho hay mucho pero bueno eh, es como que los tiempos los tiempos los tiempos del streaming y la televisión son, son eh, duros son duros completamente <ríe> Bueno, comentaría algo sobre la historia para ambientar a la Dale. gente, pero creo que ya nos metimos bastante. Y ya más o menos la gente debe saber de qué va esta serie. Así que nos metemos en, en algunos temas para hablar. Eh, a mí me gustaron mucho, creo que lo comenté cuando empezamos, eh, ya no me acuerdo. Eh, esto de eh, un poco la expectativa que tenía... Por lo que había sido el final de Game of Thrones Y lo que iba a ser esta serie Y esto de que mencioné de Que ya con las muertes en los primeros episodios Era como, bueno, con toda esta bestialidad Ya claramente estamos en este terreno De Game of Thrones Que, que, que tanto nos gustaba suena, suena medio morboso mencionar Sí, me gustan las muertes Pero bueno, es un atractivo sí. importante De Game of Thrones eh, sí. En un punto Y, y eso es algo que, que me gustó mucho En esta serie eh, los parentescos con Game of Thrones en este aspecto, en, en el aspecto del, del juego justamente, de las casas, de, de las familias, de las alianzas, que eso es tan, tan de Game of Thrones que, que es genial. O sea, adaptarlo en, en, en otras series, en otras películas que nada que ver con, con Game of Thrones sería eh, raro, sería raro verlo, pero ya en, en una historia que está en este universo... Volver a verlo me parece espectacular. Eh, los dragones, porque también lo, lo había comentado. En Game of Thrones solamente vimos tres y acá vimos muchos más. Y, y de la mano con eso, todo lo que. lo que fueron efectos visuales en esta, en esta primera temporada al menos. Me pareció espectacular. Eh, no sé cuánto presupuesto hubo encima pero me pareció algo magnífico, y ni hablar eh, locaciones, vestuario yo creo que eso ya es una marca registrada de Game of Thrones eh, en general, en este universo, y, y lo trasladaron muy bien a House of the Dragon, pero yo creo que todas esas cosas que, que me hicieron recordar a Game of Thrones, eh, ya me hicieron olvidar de, del final dudoso de, de la serie. Es como que ya esto, eh, de nuevo, eh, pone eh, ahí arriba a todo este universo, y y la verdad que es algo que, que me encantó. No sé qué opinas. No, totalmente. No, pero coincido al 100. Cada episodio dejaba unas imágenes que era para dejarte de fondo de pantalla del celu, de, de la compu. Era como cada vestuario, las coronas, eh, todos los elementos importantes, la daga, cada locación, la fortaleza roja, ese ese espacio de la fortaleza roja donde, donde, donde dijimos que estaba Valerion. Eh, vimos un poco más también del septo, Vimos mucho, ya ese primer episodio donde lo primero que vemos, además de, de Hall y todo lo que nos cuentan de Jeha Eris, para ponernos en tema, con esa narración de, de Renira grande ya, eh, después tener esa primera escena con Renira sobre Cyrax, sobre volando, eh, King's Landing, volver a King's Landing, sí. ver como la gente le pasa un dragón por arriba y es como si nada, porque y, y ya ahí nos sitúa en que claro, acá son los Targaryen los que, los que gobiernan hace años, desde ahí con el Conquistador, eh, te pasan dragones por arriba, no hay problema, eh, es como ver una época de esplendor, y claro, es algo mucho más concentrado, porque precisamente es una sola familia, pero a partir de ahora que se hacen en una misma familia varios bandos y que van a tener que tener aliados, ahora más todavía en las próximas temporadas vamos a tener eso de las alianzas, las otras casas que ya conocimos y que ya se nombraron en Casos de Dragón, en caso de Dragon, ya vimos a los Lannister, ya vimos a los Baratheon, entonces todo empieza a, a relacionarse entre esas grandes casas que ya conocemos, y ya vamos a salir más de King's Landing, porque obviamente va a haber batallas por todos lados, otra vez vamos a viajar por los Siete Reinos, entonces eh, es, es este gran prólogo concentrado en un solo lugar, o en dos, digamos, Dragonstone, eh, Driftmark, King's Landing, y no salimos de ahí, pero bueno, lo que se viene es enorme, es enorme, eh, y, y bueno, vamos a tener más todavía este, este sabor de boca que decís vos de, de Game of Thrones y las similitudes, pero el diseño de producción, el trabajo, los, los, los guiones, estuvo toda la altura de Game of Thrones y más, porque yo creo que el diseño de, de, de vestuario sobre todo fue más allá todavía, fue increíble lo que hicieron, Así que, ¿viste? No sé si te pasaba o si hiciste eso de terminar de ver un capítulo y ver los Inside the Episode que subían a, a YouTube, HBO, y que te mostraba cómo se hacían las escenas con los dragones, todo eso, a mí me fascinaba ver esos videos. Terminaba de ver el capítulo y al otro día iba a ver cómo habían hecho eso, y me, me parecía me parecía genial. Un laburo que la verdad, uno no, uno no se puede ni imaginar lo que, lo que lleva, ¿no? Semejante producción. No, espectacular. Y más para una serie. O sea, estamos hablando de una serie. ¿Tiene ah, no. el eh, cinematográfico esto? Sí, sí, sí. Ya lo era en Game of Thrones, por eso eh, lo linkeo con, con la serie de Game of Thrones, porque claramente es algo que no se perdió. Eh, no, son muchas no, cosas pues. que no se perdieron. Eh, y, y eso también, eh, las ambientaciones, me parece que es algo vital para, para este universo. Sí no, no, totalmente, cada, cada, cada lugar, eh, había, había muchos actores como, eh, como Viserys que se lamentaban como que siempre estaban en el mismo lugar y los otros viajaban mucho, ¿viste? porque diferentes sí. <risa> locaciones por distintas partes del mundo eh, España, bueno, anduvieron por un montón de, de, de lugares y era como, bueno, yo estoy siempre en el mismo lugar, en la Fortaleza Roja eh, pero un, un, trabajo, un trabajo increíble eh, me acuerdo, ahora se me vienen también flashes a la cabeza como el episodio donde conocemos Driftmark por dentro, como sí. con tiene en, en su sala, ¿viste? En, en su salón, todos como sus tesoros de, de, de batalla y su propio trono de, de madera. Cada, cada locación es impresionante. Ya aparte, lo que te impacta a ver cómo realmente es el trono de hierro, porque viste que es diferente. Sí, vimos, es, pronto, es completamente todos, distinto, sí. Y es como realmente estaba descrito por, por Martin con todas las espadas fundidas de los de, de, de, de Aegon, el, el conquistador, lo que, las, las espadas de sus enemigos, de, sus, de, sus, de los conquistados, digamos, y con eso hizo el trono, pero claro, no era solamente el trono ese que habíamos visto en Game of Thrones, están desparramadas, por, por las escaleras, eh, impresionante impresionante, hay muchos, hay muchos cambios pequeñitos quizás, eh, en cuanto eh, o sea, en comparación con Game of Thrones, que también es como que acomodaron un poco el canon de libros, de saga de libros, con, con, la, con la televisión, y, y está muy bien, yo creo que está muy bien encaminada, no hay, o sea, no hay nada que nos diga que esto puede salir mal, o sea, esto ya tiene que salir... Demasiado bien. Ojalá, ojalá. Ojalá, porque <risa> pensábamos lo mismo con Game of Thrones y fue como. Oh. Pero bueno, acá Pero no la diferencia que así, es que o sea, el libro está terminado. Claro, ya está. ya está No la pueden cambiar. No hay que esperar. Entonces, uh, no ¿Y ahora qué hacemos? <risa> bueno. No, no. Ya está todo. Ya está. Ya está así, todo. Ojalá. No hay manera de pisearla Está George Martin. Va a ver qué va a hacer. Esto no, no puede decepcionar y es, te repito, la. Gran, gran decisión de, de, de adaptar eh, la danza de los dragones, ¿no? Era impresionante, impresionante. Otras, como decíamos, si quieren hacer otras cosas, bienvenido sea, ¿eh? Si quieren ir hasta ahí con el Conquistador, bienvenido sea, <ríe> los baracios, lo que quieran, acá recibimos todo, pero esta era una historia que me, me valía la pena ser contada, porque es tiene una cantidad de, de, de cosas, no, todavía no vimos nada, ¿eh? Obviamente no voy a decir nada, pero todavía no vimos nada, imagínate. Falta un montón. Yo, ah, no sí, me manejaste ahora. Si no vimos nada y vimos esta temporada, es como, bueno, lo que se viene, por favor. Lo que viene, ¿no? Sí. Lo que viene, lo que sí, viene. Sí. Y hay que esperar encima. ¿eh? Qué dolor. Pero, eh, 2024, ¿no? Y como mínimo. Saldría. Sí, como mínimo. Porque recién van sí, a, sí. a filmar el año que viene. Pero bueno, si vale la pena bueno, la espera. Va a valer la pena. Va a valer la pena. Olvídate. Eh, Mencionando eh, otros aspectos, yo hay algo que quiero destacar muchísimo porque... Bueno, mencionamos esto de los saltos en el tiempo, uh -huh. pero el laburo de casting en, no, en esta no sé. serie es, eh, es magnífico. Sí es cierto que eh, es algo dudoso esto del de cambio eh, en el aspecto de algunos personajes con el tiempo... Que, que nos mencionaban. No es como, wow, pasame ya la crema que usás para no cambiar prácticamente de aspecto. Porque varios personajes es como están igual. Sí, es cierto, eh, es cierto. Eh, sí, suena un poquito raro. Es, sí, es entendible es, a también. A ver. Es entendible, pero es raro. Eh, sí. No vas a cambiar eh, a, a Paddy, a Matt, eh, porque no los vas a cambiar, sí. claramente. A Ray fans tampoco. Pero a Kristen Cole es como. Señor, qué bueno, él atención, sí es ¿no? un caso. Bonita, eh, yo siento que, bueno, ahí también puede ser. Ha, ¿También? Hablan, hablando de, de, del aspecto más, eh, digamos, real, ¿no? De, de castear actores para, para estos personajes. Eh, es como que pasar de, de un actor, no sé cuánto tiene el actor de Criston Cole, treinta y pico de años. Debe tener, más Déjale, o menos, te aproximadamente. Vamos a eh, conseguir a alguien un poquito más grande y que se parezca es como ya ahí, es medio complicado. Mm, eh, sí, raro, totalmente. Entonces está bien, qué sé yo. Eh, por ahí en el que menos se notó eh, fue con Viserys, que ya con la enfermedad, ahí lo taparon, le, le metieron maquillaje y fue como, listo, te has hecho mierda. Solucionado. O sea, le, eh, le sacaron la cara. Sí, <risa> literalmente <risa> le sacaron la cara. Literalmente <risa> le sacaron la cara, está bien. Eh, pero bueno, eh, en eso. Sí, es cierto, es cierto. Nos ¿no? podemos eh, hacer los boludos y mirar para un años. costado. Pero. pero eh, en el, el 28 años. 28? Claro, es muy chico. ¿28 tiene? 28 años tiene. Sí, me, me estoy sorprendiendo con vos en vivo. Che, sí, que abril del 94. 94. No lo puedo creer. Tiene mi edad, boluda. <risa> Increíble. Increíble. Sí, sí, parece un poco Si sí, hubiera sido hubiera sido un poco violento quizás, en, de repente no sé, claro. otro Cristo, ¿no? otro como, bueno, está bien los que ya están, entiendo que los que ya eran adultos, bueno, está bien. Otra cosa también, Raeni también cuando vemos Harrenhal al principio. Sí. está igual. Well. Y Viceris también, y es como mmm, bueno. Está bien, no importa. Lo dejamos pasar. Pasaron o sea, no 20 pasa años, nada. pero no importa. No pasa nada. <risa> está, eh, no pero, pero con los eh, personajes que eran más jóvenes, ahí sí hicieron un laburazo oh, espectacular. Increíble. Espectacular. Sí. Eh, con los hijos de Alicent y con los hijos de, de Reinira, la verdad que nada, son en específico el que más me gustó, y es uno de mis personajes favoritos. ¿Ya nos estamos metiendo en ese terreno? ¿La estamos metiendo? Sí. Eh, a, te voy, a, adivina, a ver, ¿de quién estoy hablando? A ver si adivinas. A Emon. Sí. sí. Lo sí. que hicieron... Eh, el último Emon de ese espectáculo. Es igual. Encima, no, Excelente. no, no contentos ahí. Eh, bueno, no contenta porque la busqué. Eh, Kate Rhodes <risa> James es la directora de casting. La verdad que sí. eh, magnífico el laburo. Eh, no contenta con conseguir a un actor que se parezca a su versión joven, se consiguió al actor con más cara de forro, psicópata <ríe> y loco que podía existir. No, no, no. Y es espectacular. O sea, ese chabón ya es te da miedo cliente. y desconfianza desde que te lo ves. O sea, no, no tiene que decir nada. Sí, igualmente viste cómo dejas a, te dejas esos sentimientos encontrados en el último. Sí. Otro gran cambio del libro. Sí. En el libro, bueno libro de historia, que dijeron, a Emo fue y lo quiso matar y lo mató, punto. Ese es el libro. O sea, fue con Veigar, lo quiso matar y lo mató. A Luquín y no, o sea, vemos que no. Vemos que la situación se descontroló, se fue de las manos, que entendemos que esto es súper importante también, y es algo que dijo Viserys en el primer episodio, cómo como Targaryen creen que pueden dominar a los dragones solo por que los obedecen porque se comunican, por el Alto Valirio, bueno, por, por toda esa conexión que vemos. Pero no. Son criaturas. Bestias. Te va de las manos, se descontrola. ¿Y quién te va a creer que no quisiste ir a matar claro. a tu a tu primito? ¿Quién, quién te, a tu sobrino, en realidad. ¿Quién te va a creer? Entonces, ¿la cara de, de, de Aemon al final del episodio? No, es... Uf. no no eh, el, el trabajo de ese, de ese pibe es excelente. Es que, no, esa escena final es... Oh. Yo creo que, o sea, lo que me pasó a mí de quedarme boquiabierto y, y sorprendido con eso, creo que le habrá pasado a la mayoría, pero eh, la, la reacción, no solamente la cara, porque en un momento pega un grito como de no, que claro, es alegría. con dolor, como sí, es tipo, mamá rompió un jarrón, pero no es eso, o sea, tenés que volver no y decirle, che, se viene una guerra, ¿no? perdón, pifié, a ver que me la maté. Es como, pero. Mala mía, eh, claramente se nota que no lo quería matar. De que era como un bueno, te. Sácate un ojo. Te, viste, se la picanteando por lo que había pasado. Y era como, bueno, está bien, la están oh, picanteando claro. con dos dragones. Pero eran, eran dos, dos pibitos, dos pibitos peleando. Pero claramente esto se le fue de las manos y esa reacción es como, listo, me mandé un cagadón tremendo. También nutre mucho al personaje. Es como que claramente sí. no es un personaje malo, es un personaje que. Se mandó una cagada y ya está. Sí. Es eso. Y además con todo, porque el, el, tema, el tema de los chicos es muy interesante, es la vida misma, ¿no? Resentimiento de adulto pasa al resentimiento de los chicos. Eh, a Egon en la serie lo vemos, eh, al primer Aegon, lo, lo vemos muy, muy similar al libro, eh, a decir, ¿por qué yo tengo que ser el rey si acá ya hay una reina que, que, que, que eligió... Eh, el rey para que, para que sea la heredera. ¿Por qué es que yo tengo que estar desafiando eso? Y hay también todo un juego de, eh, de influencias en, en estos chicos, desde, empezando desde el lado de, de, de, de Alison por Otto, obviamente que es el primero que empieza a influenciar a Alison y de Alison para abajo, y así, o sea, es un derrotero de, de, de resentimiento y. y, y y lucha política y, y lleva y trae por todos lados, que termina influyendo en chicos que terminan creciendo totalmente separados y siendo antagonistas cuando podrían no haberlo sido. Entonces, bueno, eso también, a partir de, de este momento, de este cagadón, digamos, involuntario, eh, esto ya no tiene vuelta atrás. O sea, si creíamos que después de, de, del, del dagazo de Alice a Reinira no había vuelta atrás y después vimos la cena y dijimos, ah, bueno, puede cambiar. una escena entre ellas dos, esto ya, bueno, ya está. Y la mirada del final de Reinira lo dice todo. No, eso, encima minutos antes en ese episodio, eh, cuando están ahí en la mesa preparando como, eh, no la, la guerra, ella, ¿no? pero... Eh, eh, esto de las alianzas y todo eso, a ver claro. a quién tenemos más cerca de, de King's Landing, a ver que, a quién podemos traer a nuestro lado y todo eso. Eh, ella dice, eh, si hay una guerra no va a empezar por mí, o sea, yo no voy sí. a... Yo, ¿Guerra? No, yo no quiero hacer la guerra, eso. siguiendo eh, lo que su padre quería, la unión en, en todo el reino. Ahora ya con esto como sí. que la cara de, listo. No. ¿Vos querías guerra? Ahora vas a tener guerra. <risa> Está eh, bien con la profecía de Viserys, pero hasta acá llegó mi... Perdón, pa. Pero, en, sea, <risa> pero claro, perdón. en el mismo... Creo que fue el mismo día. Se le murieron dos hijos. Por o sea, el parto. Y el que le mataron ahí con el, con el dragón. O el sea... Luke. No, no. Es, es mucho para soportar. Es mucho. Es mucho. Eh, es mucho para sea, el, justo final de temporada es como... No, no pueden ser tan tenía crueles. Que ser, ¿eh? Tenían que ser así, ¿no? Siempre tenía que ser un final de temporada así. Está, está perfecto igual, está perfecto. Sí, está muy bien. El cliffhanger, a otra temporada, sí, es, es perfecto. Pero... Eh, y, y esto, bueno, lo de que no sea un personaje malo en sí, esto pasa mucho en, en todos. Y es algo también que se trae en Thrones de que no hay personajes buenos o malos. Son personas con decisiones y alianzas y todo que van y vienen, pero nunca hay uno que sea el villano. Eh, son muy pocos, muy contados eh, los que tienen malas intenciones, pero incluso en algunos que podrían tener muy malas intenciones es como que vas al fondo y pensás, bueno pero le pasó esto. como que tienen eh, eh, su complejidad muy bien trabajada, y eso la verdad que es algo que se manejó también muy bien en, en esta primera temporada. Sí, nada, nada pasa porque sí, es todo muy ambiguo, o sea, esto no quiere decir igual que los personajes se contradigan, esto que pasa en muchas series o películas, de que vos decís, che, pero esto, esto este personaje no lo haría, ¿qué está pasando acá? Eh, acá no sucede esto. O sea, uno entiende sus motivaciones, pero muchas veces te pueden sorprender por, estas, por esta ambigüedad y, y, y, esto, y esto bien que decís vos, que no son ni buenos ni malos. Eh, y también, a veces, ¿no te pasa esto de que decís, bueno, me, me, estoy, me voy para este lado, no, y, bueno, pero, y la otra dijo su punto, y el otro dijo lo suyo, y estás todo el tiempo como... Claro, vas y venís, no sabes con quién estar. Es como... Claro, te empieza a caer bien uno y decís, no, mira, la que hizo acá, y así. Sucesivamente, todo el tiempo. Y es espectacular y es bien, bien característico de George Martínez. Excelente, excelente. Bueno, y ahí ya te linkeo con eh, mi personaje favorito de la serie. A ver si también lo adivinas. <risa> no es Aemon entonces. No, Aemon era uno de mis favoritos. Pero está en el top, digamos. Está, el, está ahí arriba. Eh, pero eh, mi favorito va de la mano con, Damon. con esto. Damon. Sí, muy bien. Se nota que sabes, se nota que sabes Sí. <risa> es que eh, es no, Damon creo que, que ejemplifica directamente esto. La esencia de no hay personajes buenos y no hay personajes malos. Son simplemente personas con, con sus conflictos y todas sus complejidades. Es eso. O sea, Totalmente. incluso ya en el final de temporada, cuando más o menos, bueno, no era tan malo. Eh, yo pensaba que sí, no sé qué, era un poquito loquito pero bueno, lo queremos. La agarra del cuello Renira y es como, bueno. ¿Ves? No dije es nada. Mía, o, sea, eh, o sea, es como ¿qué? ese golpe. ¿Qué estás haciendo? Si te está bancando, no te van a cancelar en Twitter. O sea. No ¿qué haces? Eso, claro. Pero, pero es así, es genial. Es un personajón. Es, sí. es, es buenísimo, porque aparte entra y se roba cada escena. Sí, sí. Bueno, es Matt Smith, o sea. Digo el mío. Por favor. Eh, no, no voy a adivinar. Bueno, por ahí sí, con todo lo que dijiste. A ver, me, me, voy, me voy a tirar la pileta a ver si adivino. ¿Puedo? Sí, ¿cómo no? Creo que es Alicent. No, no, no es ¿no? Alicent, te sí? palo. Me, fallo. me siento mal. Me voy, me voy. No, me voy a ¿Eh? mi propio podcast. Ya, Rhaenyra, Alicent y, y Daimon son, son tres personajes que no pueden ranquean tan alto que es, es, es muy difícil elegir entre uno de los tres. Si estoy obligada a elegir uno de los tres, me quedo con Rainira mm. por, por su crecimiento, por, por, eh, por sus decisiones, por, eh, por la forma en que también la serie la trató, porque como te decía, en, en el libro tanto ella como Alice son, son muy planas, personajes muy, plan, muy, muy planos, muy como... Histéricos y punto. Y acá hay un trasfondo espectacular. Y, y Renira pasa por tantos estados, por tantas eh, por tantos sentimientos también de perder a la madre, de que el padre quiera un hijo varón a toda costa, de que, su, de que se sienta traicionada por su padre y su mejor amiga, eh, después tener que llevar el peso de que la eligieron como heredera, es... Es, es tanto, es tanto para un mismo personaje y estuvo tan bien llevado que me quedo con ella por eso. Pero Alicent, al mismo tiempo, su historia es súper fuerte también y súper compleja y su relación con Otto es clave, básica y espectacular. Eh, pero bueno, si tengo que elegir me quedo, me quedo con, con Rhaenyra. Eh, pero es muy difícil, es muy difícil no, no, quedarse es, con Otto. Una... Es complicadísimo. yo apunté a Demon porque... Ya te digo, me, me ejemplificó completamente esto. Y además, más allá de eso, es como que el personaje me pareció espectacular. Pero pero creo que, o sea, si tengo que elegir uno... Bueno, te acabo de mencionar a Emon, que también Viserys. Sí. Viserys es como que va de menor a... no a mayor a... Rompió el techo. O sea, se fue... Se, se escapó directamente. Es como que hizo algo espectacular Paddy con ese personaje. El propio George Martin se le, le sorprendió a Viserys. Porque él eh, admitió que en su propio libro Viserys no estaba tan, tan desarrollado como en la serie. Lo que le aportó la serie a Viserys, para, para el que leyó el libro, es todo. No sabes porque Viserys es como ahí un... Ah, el rey, es el rey que está ahí, punto, no hace nada. Y en la serie, por favor, el salto que pega, como decís vos, pero rompe todo. No, rompe y, todo. y la escena de él entrando... Eh, todo Ay, demacrado... Para... El fantasma de la... <risas> sí, sí, para, para elegir, eh, no me acuerdo qué era lo que se está discutiendo ahí, pero... Ah, la herencia de Driftmark, ¿no? Claro, sí. exactamente. Eh, claro, que él dijo, que... bueno, a mí no me van a pasar por encima. Y fue caminando, este, y, y cuando se sienta, no es esa escena ah, es espectacular. Todos en silencio mirándolo. No. Wow. Wow, viste ese momento también que se cae la corona, que estuvo súper improvisado. Sí. Ahí también hubo una re buena relación entre Paddy y Matt. Sí, se re notó también. Sí, sí. Eh, no, un personajazo. Dejar, es que no, no es lo que mencionaba anteriormente. No, están todos ahí arriba. No podés, eh, por algo, por ahí, por, por una afinidad, por algo que te gustó un poquito más, podés elegir a uno por sobre el resto, pero sería incluso injusto para el resto. Es como que todos están muy bien. Eh, sí. Entonces eso la verdad que me pareció algo increíble, realmente. Sí, increíble, no hay, no, no hay palabras. Como decís vos, el casting y, y la forma de llevar a los personajes, espectacular. La verdad que es, es, es un desarrollo eh, súper bien hecho y súper bien, super bien logrado y coherente. Y, y como te digo, nada sucede porque sí, te lo van construyendo. Te van construyendo y las decisiones que se toman en los últimos episodios son por todo lo que venís viendo y tiene su porqué y, y, está, y está, está muy bien, la verdad que el, el laburo también de guión que se hizo fue fue increíble, esos los momentos de tensión, los momentos de, de sangre, los, los momentos de batalla. Sí, cuando le corta y... la cabeza a Damon, a, no, al hermano de... <risa> sí, de Corlys, no, no, muy sereno, es, muy sereno. Es espectacular, sí. es espectacular. sí, sí. Encima sí. le dice a los y, hijos y, bastardos. Eh, ah, no, sí. Tipo, o sea, y y, y Vicery dijo, bueno, eh, al, al que diga eso le vamos a cortar la lengua, y Demos fue como, listo. Eh, Encima le dice que se quede con la lengua. <risa> tipo Le cortó la cabeza, ya está. No, es genial. Fue, re eh. <risa> fue, no, fue, fue muy bueno. Fue muy bueno. Y, y, como es, y como decimos, tantas cosas que por tiempo no se pueden desarrollar, mucha gente que también se quedó con ganas de ver más a la ENA, eh, o a Leinor, o un, un poquito más también de, de, de esa relación. Eh, pero bueno, la verdad es que no, no. son mucha gente, es una familia muchas muy cosas. grande, son muchos personajes, y sí. creo que lo que entiendo lo que dejaron afuera, la verdad. Sí, sí, sí, sí eh, no leí el libro, pero puedo entender que hay muchas cosas que, que, que está bien que han quedado afuera, o sea, yo creo que con todo lo que nos dieron, eh, ya está, o sea, alcanza para una primera temporada, después vamos a ver cómo lo manejan, pero claramente es... Eh, un, un resumen bastante grande de, de lo que es el comienzo de esta historia Sí, muy intensa aparte, muy sí. intensa no eh, problema, la Las bodas, pasa. las bodas que salen mal o sea, hablemos <ríe> ¿Por, ¿Por qué las bodas eh, no parece, parece relatos salvajes? que sí. Es como sí. siempre en hemos no me pasa esto de, filmame, filmame acá Néstor es como... No a quedar, Néstor, ¿por que ¿qué? se mueren todos porque ¿Qué? las bodas salen mal en Game of Thrones? No puede haber una boda linda y tranquila. Bueno, la, la única que vimos fue la. fue después la de ranira y Demon, que fue una boda a valiria que fue claro. así, una boda secreta. Pero no y había, claro, única... ahí está el detalle. Claro. Fue secreta, no había, no había gente, estaban los hijos nada más, el que los casaba, era como muy ahí claro. cerradito. Ya Tranqui, si, si alquilaban cerradito. un salón, ya era para problemas. Ya mínimo una muerte. No, mínimo una muerte, acá sonríen, Seba. O sea, ¿en qué, qué boda de, de Game of Thrones y House of the Dragon hemos visto gente sonreír? ¿Cuándo? Acá sonríen, ya eso es un montón. <ríe> ya, ya eso te dice todo. Eh, si quieren una boda que salga bien en Game of Thrones eh, y ahora en House of the Dragon, eh, que sea secreta. Sí, Nada, de eso. gente, sí, sí, ¿por qué? porque va a salir mal. <ríe> si <Sí>, tres limitados <ríe> va a salir mal, claramente. Eh, va a salir mal. Encima, esa época es literalmente despecho bronca enojo con alguien te mato listo ah, sí, sí, no sí. no hay tipo una discusión esto que mencionabas vos de bueno con una charla se solucionaba ah, no. no no acá es te aplasto la cabeza te corto la cabeza te, te apuñalo es, ah, listo. la diplomacia acá no. sí, sí. para qué para qué no vamos a hablar para qué hablar sí listo ¿Para qué? nos matamos pero pero sí eh, y algo que quería mencionar antes de terminar porque vos eh, hablaste de Alicent y de Rhaenyra, y de me acordé de una escena buenísima que nos muestra este paralelo entre la vida de cada una de cuando está Alicent con Viserys eh, teniendo relaciones y que también nos muestran uh. a Rhaenyra con Circle. Ese paralelo de una por obligación está teniendo relaciones Ay, no. y otra por el placer de tener eh, relaciones sexuales. Es como... Esos dos puntos, de que también nos, nos muestra lo que cada personaje está viviendo. No, el, el, el contraste es, es total. Y en este trabajo que decíamos de eh, la relación entre Alice y Renira y las motivaciones de cada uno y por qué cada una es como es, ¿entendés a Alice? Yo entiendo que. Sí, Santos sí. Fue, fue antipática, o sea, obvio, sí. No, no, pero, pero la reentendés. ¿Es? ¿La entendés? ¿La entendés? Este, este montaje, este paralelismo. Te puede caer bien o mal, el... pero. No entenderla es directamente no, no entender la serie, creo yo. O sea, exacto, eh, exacto. A mí, no, no hay a, por qué a mí es un personaje que por ahí no me cae también, pero la entiendo completamente. Viene de una familia súper, mega, hiper, deber, deber, deber, bueno, la religión, viste, que también está muy metida, con los Hightower, mm, sí. entonces, no, el deber, y que esto, y que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer las cosas bien, no puede ser libre. En muchos momentos de la serie lo, lo, lo dice ella que está como, está encerrada, ya está encerrada, está ahí haciendo su deber, lo que tiene que hacer, tiene que tener hijos, tiene que haber herederos, punto, final, se terminó ahí tu influencia, y ya, o sea, el rol de, de, de la mujer en, en esta época que retrata Game of Thrones básicamente, pero, eh, y la diferencia con, eh, con Renira que también desde chicas ya ellas plantean esta diferencia entre las dos, son súper amigas, pero las dos están en, en, paradas en veredas totalmente diferentes, una, una quiere explorar, quiere, quiere vivir, quiere no, no ser una máquina de dar herederos. Y Alison es la que, no, bueno, este es mi lugar, esto es lo que me toca, este es el deber. Entonces, es, eh, la entendés, es como decís vos, no podés no entenderla. Más el padre que tiene sí. y, y, y todo lo que ya sabemos, es como que la, la, la entendés. Y entendés el rencor con Renira, la entendés a Renira el rencor con, con Alison, realmente es todo entendible. Y el, pero el contraste es total, es fuertísimo y está súper bien hecho también. Bueno, y conectando también con esto de lo bien hecha que está la serie, le robo este dato a Lucas Bain y bueno, no se lo robo, o sea, lo, eh, menciono que fue el que lo dijo en uno de sus videos analizando estos episodios, eh, de que los planos en los que aparecía Alison, aparecía como encerrada. Es cierto, claro. Y, y eso, eso eh, también es algo que eh, en la fotografía, está muy bien trabajado, pero es algo que justamente muestra eh, cómo está este personaje, básicamente. Sí, sí, sin duda, está siempre en, en las habitaciones, rodeada de gente, también, esa es otra, la falta esa de esa falta de, de, de, de privacidad ¿no? en la fortaleza roja, como todo se sabe, todos se enteran de todo, se da información a la afuera, y la afuera también, súper importante, Misaria, y bueno, un montón de otros... Eh, de otros jugadores, ahí también Laris, Laris, por Dios, qué tipo... <ríe> horrible. <ríe> qué personaje horrible, pero o sea, qué buen personaje, pero... Qué personaje horrible. Eh, El, vimos un momento OnlyFans. Ah, sí, sí, sí. sí. ¿Sí? De, de, de, de pies, sí. Eh, de, la, de los pies, sí. <ríe> eh, muy, muy... Tarantino estaría orgulloso de, de ese momento, pero... Eh, fue raro, fue raro. Digamos que, bueno, también para la época... No, obvio. Es literalmente el OnlyFans de la época. O sea, <risa> ya miraba el pie, chabón, contento. No, increíble. Muy extraño todo, pero le pago. Increíble momento. Increíble momento porque ahí también ella termina siendo presa de un tipo que, que, que la puede hundir, básicamente. Puede sí. sí, sí. Eh, y, es un, y es una víbora. <risa> es un horror. Así que hay, hay tantos jugadores dando vueltas en, todo, en toda esta historia que. que también todos esos personajes periféricos por decirlo de alguna manera que juegan su papel están súper bien planteados súper bien planteados la sí sí vez. no to, todos todos eh, a la larga van a terminar importantes eh, no no hay no hay, no hay no hay personaje que, que haya sido presentado que, que quede en el olvido no. van a estar todos eh, bueno vos leíste el libro así que no no lo menciones no lo menciones claro. pero siento que que claramente va a ser así. Y hay, y hay muchos que bueno, como decía, querés ver, o, bueno ja, hablando de la AENA, Harwin Strong también nos quedó como, ay no, sí. ya se fue y bueno, sí <risa> es lo que hay, <risa> es lo que hay Pero sí, eh, la verdad que ansioso, ansioso de, de ver lo que, sí. lo que ¿Eh? sigue ojalá ojalá sea igual de bueno o mejor Olvida. ojalá Olvida, te va a ser así va a ser así, la manija que dejaron inexplicable. Bueno siento que faltaron muchas cosas, pero a la vez hablamos un montón, es pena, como, ¿no? sí, <risas> sí, Llamas. cuatro horas, pero la gente nos va a matar, eh, pero claramente eh, hay tanto para hablar que, que no alcanzaría el tiempo, así que bueno, Serían. creo que salió un episodio muy lindo, la verdad que te agradezco, hablaste con pasión, y además vos, eh, entre tu currículum que tenés en tu Instagram, que ya te voy a dar el espacio para que lo menciones, no, no que hagas que sos locutora, pero tenés como esa vibra de. Eh, no, eh, no, no soy. De igual. No, no soy, no soy. Me hubiera encantado. De hecho, soy una locutora frustrada porque no, no entré a Lizer, lamentablemente. Y mm. bueno, después, como que bueno, seguí haciendo otras cosas. Bueno, gracias, gracias, pero no, no lo soy, no lo soy. Soy periodista, periodista. Periodista deportiva, periodista y. Bueno, eh, me hiciste acordar, ahora que hiciste periodista deportiva, eh, por momentos con tu voz a Ángela Lerena. Ah, mirá, mirá vos. Eh, no, te escuché, mira justo ahí, con lo que dijiste, ya ahí te escuché a Ángela Lena. es como... Qué loco, qué loco. Wow. Mirá vos, nunca no me habían dicho esa, ¿eh? Me la quedo, me la quedo. Casi te digo, Ángela. Bueno, Meli... Te <risa> <risa> eh... <Se> me bautizaba. <risa> no, acá. También que son parecidas, pero tampoco para cambiar el nombre. <risa> eh, antes de terminar, googleé, ahora se escuchado los clics... Seguramente eh, el dragón en cuestión, este que mencionaba, el, el plateado medio celeste, era eh, Dreamfire. Sí, sí eh, que ojalá aparezca. Va a aparecer Dreamfire. Ojalá aparezca. Va a aparecer Dreamfire. Sí, no te preocupes, que va a aparecer. Es de un. ¿Nos crees que te diga de quién es? O... De um, Elena. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. La chica que spoilea la serie dentro de la serie. ¡Exacto! Otro sí. gran agregado que, que no, estaba, no estaba en el libro y me pareció un muy muy muy buen agregado. Es como... es un personaje que me dio mucha, mucha vibra Luna Lovegood de Harry Potter y, y el dragón es como que va mucho con, con ella. Y sí, el nombre ya... Por el aspecto y por, por cómo es ella sí. en la serie. Y el nombre ya te lo dice también. sí. Eh, no creo que si se suma la guerra vaya tirando brillitos y, ¿Te imaginas? y, y estrellitas. Eh, Sería muy loco, pero pero Hombre, ella me da como esa vibra. Es como que, no sé, hechiza a los otros dragones. De repente se iba todo, se mezclaba todo, chao. La cagaron. Muy raro, sí. Eh, no, no la caguen, tienen ya todo el libro ahí, pero ustedes no, no, no la arruinen. No eh, y después el otro... Que me sorprendió porque apareció sobre el final. De hecho, Damon lo va a buscar, eh, como diciendo, uh, bueno, uy, ahora sí. se picó. Que es Vermitor. Que me dio me dio miedo. Y es una Veigar, digamos, en cuanto a edad. Claro. Es un jubilado también. Sí, sí. Un... Creo que deben eh, ser los dos únicos dragones que tienen una guerra encima. Claro, son los más grandes los que más guerras pasaron. Vermitor es el dragón de Jehaerys, el rey viejo que vemos al principio. Eh, sí. Digo rey viejo porque le dicen así, ¿no? Porque o sea, le el viejo rey. Igual señora, señora. Pero sí, estaba viejo. Pero para aclarar, eh, sí, imagínate que es de Sajeris de y bueno, después de Sajeris quedó ahí solito. Entonces, ese sí que las pasó, ¿eh? Porque Sajeris en su reinado, que fueron años y años y años, el rey que más estuvo, ha pasado por, por mucho. Igual Sajeris tuvo un, un reinado tranquilo. Tranquilo, muy pacífico. Pero sí, eso no, es, es un, es Veigar, digamos, eh, macho, Veigar macho, eh, jubilado, y que ahora, si está Veigar de un lado, había que equiparar un poco del otro, así que lo de Damon es importantísimo. Así que bueno, tengo ganas de verlo volar. Sí. Vamos a ver con quién. Así que veremos qué pasa. <risa> ¿Qué calificación? le pones a la serie. Si tenés, si no tenés, no pasa nada, pero yo siempre pregunto por las dudas para saber. Es que esta novia, esta novia que me da, me da vergüenza. De me imagino. <risa> no, no sé si va a ser tan sorpresa, me imagino. Eh, bueno, vamos a ponerle solamente por los detalles que, que no me gustaron, un 9.5. Está, está bien, está bien. Es lo máximo que eh, <risa> Sí, sí, no, no, está bien. Eh, eh, yo estoy igual. Nueve, <risa> sí, nueve y medio sobre ellos. Sí, sí, sí. Rey. Eh, es que, sí, le pondría un diez, pero siento que eh, va a haber una temporada mejor. Claro, esperemos que venga futuro. Eh, El diez sí, viene. sí, a esta temporada la dejo ahí. Excelente. Y no porque, porque haya algo malo, ¿no? Porque Obvio. Es simplemente esa calificación como estuvo ahí, ahí de lo perfecto. Sí, totalmente. Totalmente bien, coincidencia. Uh, uh. Coincidimos, coincidimos, muy <risa> bien. Eh, bueno, ahora sí. Eh, muchas gracias, Meli, por sumarte a este episodio. Antes de terminar, obviamente te doy el espacio para que menciones todas tus redes y todo lo que haces. El espacio es tuyo. Bueno, gracias, Eva. Gracias por la invitación primero, estuvo estuvo genial. Eh, a mí me invitas a hablar de House of Dragon, aquí mostrons sí. y. Te, te, te hago bolsa el episodio, puedo estar horas. Puedo no, no, quedó perfecto. Viste cómo es. Pero bueno, hablo, hablo y arranco. Eh, ahí me encuentran como arroba melidionisi, con ese en, eh, en todas las redes, eh, y me pueden ver también en spin-off TV OK, que lo mencionaste vos, gracias Eva, eh, al principio. Es un programa de Cultura Pop que sale por tele, por radio, en la, en la provincia de Córdoba, y si no, en, en redes eh, en todos lados desarrolla Spin-Off TV OK. Así que ahí también hicimos con mi compañera Lisa, Lisa Camaño, que le mando un saludo también si va a escuchar, que seguro que sí. Eh, hicimos el podcast también de causas de Dragon, que está, que lo pueden encontrar en, en YouTube y en Spotify de Spin-Off. Así que combino, trato de combinar todo lo que me gusta, deporte, cultura pop, soy así como muy, eh, no dejo nada de lado, ¿viste? A ver todo lo que me gusta. Así que ahí están mis dos, mis dos pasiones principales. Perfecto, me encanta, me encanta. Eh, sí, Lisa fue la que te recomendó para este sí, episodio, no sé si lo sabías. Sí, me dijo, sí, sí, sí, me dijo. Sí, sí. Eh, así Bien. que le mandamos un saludo grande. Eh, yo había mencionado Spinoff TV, pero acá dice Spinoff Studios. No sé si estaba bien sí, Spin Off TV. Sí, Spin Off TV es, digamos, del usuario, y después eh, le pusimos Spin Off Studio porque también tenemos un estudio, un estudio de grabación. Eh, entonces, bueno, como que metemos info ahí también sobre, sobre el espacio para los que necesiten, quieran grabar su programa, podcast, streaming, lo que quieran. Así que es lo mismo, es lo mismo. Joya, joya. Eh, bueno, en mi caso, ya seguramente eh, saben mis redes, pero se las menciono. Eh, me pueden seguir en Instagram arroba después de otra función podcast o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer también en Youtube donde encuentran todos los episodios subidos al canal en formato de video mi Instagram personal, Pachan Raccoon me encuentra también en Letterboxd y Medium como se va a ir el guido bueno, nuevamente Meli muchísimas gracias por este hermoso episodio por venir a hablar de House of the Dragon eh, y nada eh, espero que te haya gustado estar acá la base genial. Muchas, muchas gracias por la invitación, Seba, y obvio te voy a seguir, te voy a seguir escuchando, obviamente, y bueno, nos seguiremos hablando. Obvio, obvio. Eh, ojalá eh, te pueda tener en otros episodios, así que, obvio. nada, eh, muchísimas gracias por venir, y a todas las personas que, que escucharon eh, este episodio dedicado a House of the Dragon, espero que les haya gustado, y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.